Hola, muy, muy, muy, muy buenas. Soy Max Gaming aquí, llevando el mando. Y bueno, vas a seguir donde lo dejamos. En este lago al atardecer. Y bueno, nos vamos a hacer todos... Vamos a intentar hacernos todos los niveles exteriores, ¿vale? Porque todos están abajo. En el lago, porque esto es un lago. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y vamos a empezar con el primero Que creo que es abajo. Así que bueno, vamos a empezar. Mismamente... Por lo cual podemos empezar, vamos a empezar por altares congelados, creo que pone, ¿no? Congelados, vamos a empezar por aquí, a ver qué tal, vamos allá Congelados, Spyro. En nombre de las hadas de hielo, te otorgo un poder especial para cuando estés en nuestro mundo. Vale, nos ha dado un poder especial. Yo creo que es para que no Un antideslizante para no deslizarnos. O puede ser algo relacionado con nuestra llama. Entonces vas a coger todas las gemitas. Le hemos cogido unas cuantas. Seguimos cogiendo muchas gemas. Uno un nos vendió un sistema de defensa láser Para protegernos de los rinox Pero con estas aletas No puedo ni encenderlo Tú no tendrás problemas para usarlo Solo tienes que entrar Cuando termines, pulsa acción para salir Vale, pues no es muy difícil ¿Veis? Como era la, la llama clara Nos ha Nos ha, eh, sí, Por decirlo sin modificar la llama Pues a hielo Ahora entonces, eh, escupimos hielo ¿sí? Vale, seguimos por aquí O sea que tenemos que entrar, vale Yo antes voy a coger todo Ahí está, voy a intentar coger todo Y luego ya vemos la otra parte, vale Ahí está, Perfecto Vale, ahora ya sí hemos cogido todo Por aquí no creo, no hay nada Vamos a estar, a ver qué nos dice que entremos ¿En <ríe> dónde no, vale, vale, vale Lo he pillado, perfecto Esto se tiene que quedar fijo en algún lado, ¿verdad? ¿O oh, no? Mira, ahí tenemos más gemas ahí arriba. Yo creo que aquí. Vale, ya estaría Ya podemos pasar. Hemos desbloqueado ese pedazo de hielo. pedimos Seguimos poniendo cosas. Ahí está. En nuestro glaciar congelado. Subimos por aquí. Perfecto. Hmm, claro, ahora puedo pasar aquí. Espera, voy a bajar un momento. Vale, sí tengo que volar. Tenemos que volar. Pues volamos. Porque ya hay que pasar por aquí. Esto ya lo tenemos que dejar atrás. Va. Vamos allá. Aunque claro, es que aquí... Claro, aquí tenemos más. ¿Y cómo voy yo hasta ahí arriba? Uh, vale, espérate un momentito. Vale, vale. Ya sé, ya sé cómo va esto. Vale, tenemos que pasar dentro ya, ya. Vale, para va, luego ya venir aquí volando y subirnos allá arriba. Vale. No Vamos a seguir cogiendo la ¿eh? Por eh. poco. Aquí yo no sé si no tiene nada. Y yo estábamos haciendo un concurso de muñecos de nieve y la hechicera les ha infundido vida con un hechizo. Y no han parado de dar problemas ni de pisotear y construir muros de nieve. ¿Qué, es esto? ¿Qué leche me ha dado? Increíble. Vale, pues algo tengo que hacer ahí. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Vale, eso es ya está. ¿eh? Vale, continuamos por aquí, hacemos esa gemilla por aquí. Vale, hay que tener cuidado. ¿eh? ¿Eh? Vale, está fuera. Sería fácil llegar hasta el tesoro si tuvieras algo en lo que subirte. De acuerdo. Me ha dado. Lo siento, no he podido evitarlo. Que me diera una cornada. vale seguimos aquí no sé si estamos vale si sí. quiero volver Ahí estaría. Es, que no, es que es chungo eh no sé es si esto vale y tenemos el primer huevito vale que luego lo cogeremos ahora no lo necesitamos para nada vale seguimos Te hace, te hace daño al sol, eh. Vale, ya ha caído. Seguimos. Yo yo estábamos aquí. Vale, eso no sé. Ahí estaría ahora. Fuera sería fácil llegar hasta él. Vale, necesitamos algo en lo que subirnos. Vale, de momento no tenemos nada, así que hay que seguir. Seguimos cogiendo gemitas, eso es. Y de momento aquí no podemos subir, seguimos. Seguimos cogiendo y gemas, vale Eso Ahí estaría, vale, perfecto Aquí tenemos una pared para destruir Creo Ah, pues no Campo para destruir con el este, ya Ya sé dónde está, que no debería Eso es Ahí estaría, perfecto Otra vez este Eso es Vale, ahora no sé Puedo seguir dando aquí a este Eso es bueno no me sirve este? Ah, pues sí vale, pues ya estaría seguimos vale, este es un nivel código yo secreto que de momento no lo vamos a hacer, vamos a hacer la primera parte Vale, uno fuera, El otro fuera, queda uno por aquí. Vamos a ver si destruimos esta pared de por aquí. Ah, no, no me llega, ¿no? No se me gira, ¿no? No voy a poder. Vale, no hago nada. Vale, de momento pues nada más. Porque no, no me da acción a poder hacer algo más. Seguimos cogiendo aquí gemas. Estas que nos faltan. Eso es. Cogemos todas bien. Entramos por aquí. Vale, el de cachona está. Y eso es bueno. Eso es que va a pasar algo bueno. A ver qué dices de cachona. Dime, Spino, ¿te gusta el deporte? Como ya sabrás, los altares congelados son la cuna del gran deporte del hockey con gatos. Las entradas del partido de hoy están agotadas, claro, pero resulta que a mí me sobra una y te la vendería por... un precio un poquito superior. ¡Adelante, Spyro! ¡Va a ser un partido emocionante! De hecho, <ríe> he apostado un poco por el equipo Rhinoc. Esperemos que el equipo local no sufra ningún accidente de última hora. Vale, pues hacernos este mini hockey. Es un poco más de deporte. He desafiado a un Rinoca a un partido tradicional de hockey con gatos. Pero creo que me he torcido una aleta entrenando. Puedes jugar por mí. Bien, congela a los gatos y lánzalos a mi portería para marcar. Vale, marcamos 5, ¿no? Vamos allá. portería para marcar ese va para allá, A ver, tengo que. tengo que marcar tiempo para allá. Vale, yo creo que eso es bueno, ¿no?, lo que estoy haciendo, matándome a mí mismo, yo creo que eso tengo que hacer, un otro para allá, ah, no. a ver, hay otro, entra o no entra, sí, sí, ya tenemos tres ahí, otro... otro A ver, se va otro por allí, esto es ah, vale, este es como muy... un me lo para, vale Queda uno, creo, me queda un gato. A ver si puedo. Es un poco difícil. Ahí, ahí, ahí va, ahí va. Ahí lo tenemos. Bien hecho. Creo que te mereces quedarte con el trofeo. Bajam. vamos a coger dragoncitos. Perfecto. Que yo no sé si... Le has dado tal paliza a ese Rhinoc que se ha retirado del deporte para siempre. Vale, pues ya estaría. Esto ya estaría. Ya tenemos uno por ahí. Y ahora hay que ir aquí. Gracias por tu ayuda, Spyro. ¿Por qué no te quedas con esto? Los Rhinox estaban intentando freírlo con un láser, pero los has detenido justo a tiempo. Vale, Hanna, otro otro otro CT. Este nivel es largo, eh. Vale, pues es, es como que he vuelto a empezar. Vale tengo que coger gemas y otro huevo vale. <coughs> ¿cómo puedo yo trepar? es que tengo que trepar vale para no puedo subir. A lo mejor... No. Tengo que poder hacer algo aquí. ver, ah, espérate. Esto es de... Pero espera, es que quizás porque aquí... Vale, aquí una fogata, pero. Oh, que la ha destruido. Aquí también puedo destruir esta fogata. Eso es. No la necesito ahora. Y es que tengo que pasar para allá. A ver. y aquí hay como más cosas eso es rota a ver por aquí ahí hay un huevo vamos a seguir explorando cosas bien aquí no tenemos ángulo para cruzar a ver hmm. ¿Cómo se me subir, tuviera que subir en algo? porque Necesito pasar, claro, a ver... No, desde ahí no llego. Tiene que haber un planeo o algo que pueda coger. yeah Claro, lo más seguro es que tenga que hacer los mini-nivel, pues me lo voy a hacer. Vale, vamos a hacernos este mini-nivel, ¿vale? Esparido. Acabo <tose> de recibir noticias de mi hermano pequeño. Parece ser que tiene un problema con un jetty. Vale, vamos allá. ¡Ese estúpido yeti me ha quitado la pelota! Le he dicho que le pegará si no me la da, pero no me hace caso! Sabía que lo harías. Ven, Dime ...señale a no meterse con nosotros. Acuérdate de bloquear los puñetazos altos y dale un golpe bajo cuando se cubra. Vale, esto es un poco boxeo. Tenemos que darle un golpe en el cuerpo, y darle un gancho arriba. Bueno, lo que es el boxeo. Vale. ¿Qué tal nos sale? Run 1. Poco. Ahí está. Ah. Ah. Vale, has perdido, pero ¿cómo voy a recuperar la pelota? Uf, vamos. Vamos. Que... vamos a darle. Vamos a darle bien porque esto va. Vale. Perdido sabe. Vale, tengo que dar el tiempo Vale, el regl regl reglamentario Joder Ahí. Uf. Has perdido, pero sabí. Pues pero porque pierdo. Se me va el tiempo, pero yo no sé. Pero le tengo que ir debilitando. Nada, hay que hacerlo cuando se acabe el tiempo Si no, fuera A ver ¿Has perdido? vale ya está ahí está ¡Eh, eh, eh! le has dado una buena ¡Eh! espera esta no es mi pelota vale tenemos el huevecillo del dragoncillo vale deberías volver y darle otra paliza que me devuelva mi pelota esta vez será un combate a... De esas altos. vale, ahora sí. Vale, continuamos. Lo estás haciendo genial. Vale, vamos allá. Seguimos. Round 2. Me queda una. Es la última ronda. Acaba con él. Vamos a por el round 3. Ahí lo tenemos. En 8.34. Eh, esta no es mi pelota. Es otro estúpido huevo. Vale, pues ya tenemos otro huevo. Rico. Esto es. Vale, pues ahí tenemos todos los huevecillos. Nos faltan dos. Nos ha costado, pero lo hemos hecho. Vale, aquí tenemos más gemas que las había cogido, pero no. Vale, por aquí no había ido. Seguimos por aquí. Vale, ves, esto ya me suena más. Vale, ¿ahora que hago? Epa, ahí no te caigas. Vale, yo creo que tengo que ir enfrente, ¿verdad? Eso es. Y ahí poco a poco. Vale. Vale. Vale, yo no tengo mucho. Vale, tenemos otro huevo. Jasper Perfecto, 76 huevos, nos queda uno. Planea desde el tejado el templo. Es aquí. Uf. Vale, yo creo que tengo que ir de aquí a allí, ¿vale? De aquí, ahí. Entonces... No. No. No, no. Lo he tenido, ¿eh? Lo he tenido. Vale, tengo que ir... Creo que saber ese es el templo. Primero y luego al tejado. Vale, pues voy a salir por aquí por donde he ido. Vale, seguimos por aquí. A este tejadillo. Y ahora vamos aquí. Eso es, vamos por aquí Vale, hay que ir templo, tejado, ¿vale? Creo, ¿eh? Creo Sí, porque aquí arriba mucho no puedo O si sí, coge el impulso, ¿no? No Aquí no se puede ir Pero primero tengo que ir al tejado Y luego al templo Yo primero al templo y luego al tejado Vale, vale. Sí, lo sé pues me estoy equivocando este fuera está haciendo el vídeo más largo porque claro es que es un nivel con mucha cosa vale con muchos minijuegos y hace que se haga la, que se haga largo vale seguimos por aquí eso es Vale, creo que tengo que ir ahí, ¿vale? Al tejado. Eso es. Ahí estaría. Y ahora, claro, es que tengo que ir a este tejado, porque aquí tengo otras cuatro más, que nos van a dar las 600. No, aquí pone planea desde el tejado del templo claro, este es el tejado del templo me falta un huevo y un poco más, pero pues ya he terminado es que he terminado todo vale, pues vamos a continuar mm, vale, por aquí también puedo ir Vale, aquí también Eso es Vamos a hacerlo en orden Como lo hemos hecho o oh, como seguimos haciéndolo Por... Claro, esto es va de al otro lado ¿no? A ver Es que allí hay un tejado ahí arriba Tiene que ser el tejado aquí del templo. Dejado del templo. ay me he caído. Yeti. Mira, aquí otro mini nivel. Ah, he encontrado la pelota se me había olvidado que se la presté ayer a Eugene Jeje, sin rencores, ¿no? vale, pues ya la pelota eh... Hay algo Vale, ya sé lo que hay que hacer aquí No puedo subir más, eh hay un este a ver, espérate un momentito que ya sé, creo lo que hay que hacer ese espejo hay que moverle vale, aquí creo que no he entrado sí, sí he entrado Sí, pero aquí no puedo hacer nada no, no, le puedo dar la vuelta claro claro, estoy, ahora es que estoy utilizando este ¿no? pues no A ver, tenemos que planear ahí y nos falta un huevo. ahora me he caído aquí cuando no se puede... aquí no es tan sencillo ¿eh? es que me bajo tío me voy a ir bajando y... y es que aquí está con mi diente yo con el, Por el mismo sitio con unas cuatro veces Vale, vamos allí Uf, Es que no puedo llegar ahí Vale, esto ya es otra cosa <ríe> Esto no lo sabía yo Ahora tendría que pasar para allá Vale, eso es me ha fallado el factor Ahí un poco Cabeza Y ahora ya sí Al huevo Ahí está Cecil, último huevo Del nivel y estaría casi completado Vale, ahí tenemos 6 de 6 Nos faltan más gemas vale nos vale ya ya ya ya ya ya vale ahora entonces lo que tengo que hacer es lo mismo pasar allí y luego pasar allí vale vale perfecto vale pues ya sé un poquito más el tema no oh, pues nos faltan estas también vale Vale, pues volvemos, porque ya sé más o menos lo que hay que hacer. Ya decía yo, digo, qué raro que no puede hacerlo. Ya podemos ir ahí y Me he ahí un poco Estancado Yo creo que de arriba está la respuesta, joder Voy a volver al revés Por más fácil, más sencillo Lo he tenido, macho Esto, vale, esto es lo de deporte otra vez A la, la vuelta A la pista de atletismo pues la llamo yo a ver. Vale, vamos allá quedado ahí pues lo bien que estaba eh. hay que correr un poquito nada, no, voy a intentarlo una vez más si no lo dejo aquí es una pena porque ya sé un poco más o menos todo el nivel y luego terminaría ya es que ya, está ya pues bueno, tampoco es que voy a hacer una hora de vídeo, y tampoco es eso. A ver. Vale, subimos arriba. Creo que aquí hay que coger un poco de impulso, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Yo creo que por una de estas podría probar. ¡No! ¡Qué pena! Vale, no en serio así una vez más y si no, fuera. Lo dejo para el siguiente, por si no me puedo ir aquí mil años, si tampoco es eso. Pena, pero bien que lo teníamos ahí en los arcos vale, vamos a ir, a ir ahora con cuidado vale, aquí ya puedo ir vamos aquí primero, vale vale, eso es, aquí tenemos más gemas Y ahora ya sí creo que nos faltan esas y puedo volar desde aquí. No, pues me quedan más, ¿eh? Son 536 de 600. Vale, aquí hay más, aquí hay más. Vale. nos faltan 565 nos faltarían las otras no creo yo que pueda llegar aquí, ahí, a esa plataforma, ¿no? ¿Qué va un bloque de hielo, claro eso es lo que necesitas para coger el tesoro, ¿cómo vamos a traer uno hasta aquí? Un bloque de hielo. Un bloque, tío. Tantería, eh, porque es que solo me quedan esas, eh. Un bloque de hielo, tío. Uh, yo creo que lo voy a dejar por aquí ya es que aquí está la aquí está el final en esto en este bloque de hielo como un trigo y un bloque de hielo, tío. ya está ya está, ya está tío. perfecto vale ahí tenemos las 600 no había caído en los hombres vale en los hombres estos entonces le he hecho bloque y he subido eso es otra cosa vale pues lo vamos a dejar yo creo por aquí ahora ya sí me tengo que ir subiendo. hemos hecho todo genial nos ha costado mucho nivel, pero lo hemos terminado, pero lo importante. Y bueno, pues volvemos a casa. Vale, ahora lo que tengo que hacer es meterme como... ¿Dónde está la casa? voy a volver a casa, aquí Ya sé dónde está casa. Ya sé, ya sé dónde está casa. A ver. Vale, ya sé dónde estás. Ay, qué lío, coño. A ver. Qué bien, hemos hecho todo. Buah, me ha encantado. Yo el vídeo más largo, pero pues me da igual. Vale, seguimos por aquí. Estoy dando más vueltas de un tonto, porque está en la salida. Bueno, yo soy Más Gaming, espero que os haya gustado llevando al mando y nos vemos en el siguiente nivel. ¡Chao!